Muy bien, ya estamos preparados para comenzar a aprender cómo se utiliza esta antigua herramienta. Para ello utilizaremos tres tipos de imágenes. Una es la que nos muestra la propia hoja de cálculo, otra es una captura de pantalla y evidentemente otra será la calculadora de papel en formato real, que es la que podrás utilizar tú también eh, desde casa. Recuerda que tienes todos los archivos a disposición en los enlaces correspondientes. ¿Qué es lo primero que podemos hacer con estas calculadoras? Lo más sencillo es calcular áreas de rectángulos, cuadrados y triángulos. Vamos a comenzar con los rectángulos. Imagínate, imagina que tienes que calcular el área de un rectángulo del cual conoces la base y la altura. Si tus, si tus datos están en números enteros, podemos realizar el cálculo con la calculadora de papel. ¿Cómo se hace? En la parte inferior vamos a buscar ¿sí? la longitud de la base y en la columna de la izquierda vamos a buscar la longitud de la altura. Por ejemplo, imagina que tienes que calcular el área de un rectángulo de 15 unidades de base y 12 unidades de altura. Para encontrar esta superficie, lo único que tenemos que hacer es buscar la intersección entre la fila donde está la altura con la fila donde está la base. El sitio donde se intersectan las dos líneas, en esa celda encontraremos el resultado del área, por tanto, el rectángulo de base 15 y altura 12 mide 180 unidades cuadradas. Por ejemplo, si hubiesen sido 15 centímetros de base por 12 centímetros de altura, el área habría sido de 180 centímetros cuadrados. Si tuviésemos 15 metros de base y 12 metros de altura, el área sería 180 metros cuadrados. Vamos a practicar. Siguiente ejemplo. Rectángulo de base 20 ¿sí? y altura 17. ¿Cuál sería el área de este rectángulo? Pues vamos a buscar las intersecciones. Todo esto en la calculadora de papel real, tú lo puedes hacer con un rotulador o marcador. Aquí tenemos entonces nuestro resultado que sería un área de 340 unidades cuadradas. Vamos a ver otro ejemplo. Un rectángulo de 32 de base por 11 de altura. ¿sí? Marcamos las líneas y encontramos el área. Un, 352 unidades cuadradas. Veamos otro ejemplo. 7 de base por 13 de altura. Entonces buscamos la paralela a la base, buscamos la paralela a la altura... Y aquí en la intersección tenemos el resultado. Para un rectángulo de base 7 y altura 13, el resultado es eh, que tiene un área de 91 unidades cuadradas. Vamos a verlo en la imagen fija. Aquí simplemente lo que haré será buscar un rectángulo ¿sí? con un tamaño que nos permita ver rápidamente los resultados. Por ejemplo, Vamos a ver, base 13, altura 9, resultado 117. Otra vez, altura 12 y base no sé, 21, el resultado es 252. Como puedes observar, esto es muy rápido. Ahora vamos a verlo con la calculadora de papel en formato físico.